¡Oye, tú! ¿Y en yo? ¡Sí, tú! ¿Estás cansado de los mods en latino de Elsworth que hacen doblaje latino de las traducciones españolas? ¡Sí! ¿Sientes que los personajes no tienen esencia porque están secos? ¡Sí! ¿Quieres algo diferente? ¡Sí! Muy bien, entonces observa este anuncio, cortesía de Movistar. Hola, soy Kim con una marranada. Esto te va a fascinar. Mira a mi Chung. Un meme, más memes, más nada, no. rápido. Agarramos una preview, la añadimos y te ponemos audio Ay, sí. Mira, ya está. Vamos con el juego. Auxilio, extraño a mi papa. Me conocen como el Triple H. a mi papa! ¡Amasíchose! ¡Pan de pollo! ¡Y una lava! Ah, perro, estás mamado? ¡Ay, a mi papa! ¡Órale, pincho otaku! Ah, me dejaste sin líquido en la rodilla... ¡Ya te dije! Mamo. ¡Mira jefe! ¡Soy sicario! ¡Tiroteo escolar! All the other kids. ¡Cruce gangster! ¡Viva el comunismo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Cruce ¡Ah! ¡Tiro escolar! ¡Pakistán! ¡Ah! ¡Chingas a toda tu puta madre, coj! ¡Vete a la verga! ¡Ahora sí, morro! ¡Te voy a dar un levantón! ¡Hágase para allá! ¡Bien! ¡No! ¡Estamos en pandemia! ¿Dónde está el papel de baño? ¡Ayúdeme, señor Trump! ¡Por mi patria! ¡Actualmente musulmana! Ay, güey, gracias. Pito. Y dime qué tal, ¿te convenció? Porque a mí lo hizo Es más, mira, vamos a pasar unos testimonios 100% creíbles ¿Qué dice la gente? Disculpe usted señor demoníaco que no le presioné para que me grabara nada ¿Qué opina de esto? La verdad, yo usé el Mememot y... Wow, es impresionante No pensé que me fuese a cambiar tanto la vida Digo, mi relación con él mejoró Mi cocina mejoró mucho Y, de verdad, no pensé que mi cocina fuera a mejorar mucho más de lo normal eso sería tan extraño, bueno, decirlo así, pero... Um, y... no tengo padres, pero igual me dieron ganas de abrazar a mi papá. Soy el único que puede extrañar a su papá. Al principio me pareció un producto barato más del montón, algo de muy mala calidad. Pero conforme seguí usándolo, a los varios minutos noté poco a poco como la corrupción de Genir se retiraba de mi cuerpo. Es realmente increíble como el Mememod logró limpiarme de aquello que ni los dispositivos Nashor ni la mano de la diosa pudieron. Es un producto milagroso, y recomiendo en nombre de la diosa Ismael que lo use. Desde que usé el meme mod de Chung, mi vida pegó un giro increíble. De ser un que cuatro ojos, que le gustan las manos chinas con tentáculos, pasé a ser a un vato bien mamado. <coughs> que le siguen sigue, sigue gustando las manos chinas, pero hey, Luriel me quiere. Y tenemos una relación ya de casi seis meses, y cuando cogemos le analgueo y le digo, ¡Amasícese! Y ella dice, ¡Soy una dama. Entonces, ¿qué estás esperando? Descarga el meme mod de Chung, solo en la descripción.